Bueno, eh, buenas tardes para todos, qué pena la demora, pero pues estábamos haciendo como unos pequeños ajustes, no nos quería entrar a la transmisión. Eh, bueno, eh, mi nombre es Mauricio Álvarez, eh, llevo en el, en el negocio de bisutería alrededor de unos 17 años, eh, soy gerente y fui parte pues de, de como las personas que crearon la empresa Carol, variedades y Fantasías Carol, ahorita nos llamamos Carol Inspire and Create. Y doña Sonia pues nos ha hecho una muy cordial invitación para que hablemos sobre este tema, eh, ventajas de emprender con bisutería, que eh, pues digamos que no queremos hablar desde el punto de vista de expertos porque no lo somos, sino que simplemente eh, hablamos desde el punto de vista de la experiencia y de todas esas personas que hemos visto emprender de forma exitosa en el negocio de la bisutería. Entonces... Eh, esto es lo que le queremos compartir el día de hoy, eh, yo he preparado pues, una, una presentación un poco corta eh, pues, pero creo que es sustanciosa, eh, en donde le queremos compartir precisamente pues, como toda esa experiencia en, en, que hemos visto, que hemos observado eh, de las personas que han venido emprendiendo en el tema de la, de la bisutería les quiero comentar pues, un poquito acerca de mi formación eh, yo soy ingeniero industrial, eh, especialista en finanzas, eh, trabajé alrededor de unos 12 años con el Banco Occidente en la parte comercial, en la parte de crédito. Digamos que tuve una formación en, en el mundo financiero en, mis primera, en mi primera etapa laboral y después de eso pues di el brinco al emprendimiento en compañía de la familia de mi esposa y formamos Carol. Carol es un emprendimiento que ya lleva... 17 años, empezamos en el año eh, 2002, nos constituimos formalmente en el año 2003 y pues hemos navegado durante todos estos años y, y es necesario eh, eh, abrir una tienda física, como les decía ahorita, eh, he pensado en esta presentación en el escenario actual, venimos de una pandemia, venimos de, una, de un cierre de 7 de, 8 de meses, eh, ahora pues todo se está abriendo y pues creo que parte de la enseñanza que nos ha dejado toda esta situación es que pues debemos de acudir mucho más a lo virtual y a lo online entonces eh, esa sería una de las ventajas, la bisutería uno la puede manejar a través de, de, de boutiques ya a través de, eh, de pronto de, de, de puntos de venta pero eh, no, es, no es necesario pues manejar un, un negocio o una ubicación física Trabajar desde casa es una de las, de, de las grandes ventajas que tiene este negocio. Se puede emprender desde casa. Eh, las personas pueden armar su taller desde, desde su casa. pues De hecho, muchos de nuestros clientes, yo creería que el gran porcentaje de ellos, lo han hecho de esta misma forma. Eh, no requiere una gran inversión. Digamos que para, para empezar en el negocio de, de, de, de bisutería, eh, no se requieren grandes... Eh, Inversiones, digamos, se puede emprender o empezar a emprender con un, con, con un kit de pinzas y con unos cuantos insumos de, de, de bisutería, unos, unos cuantos insumos o materiales. Eh, ahora, pues, en, en esta época y siempre, desde, yo creo que de hace, desde el año 2000 más o menos que viene todo este negocio, pues la bisutería se ha convertido en un complemento del vestuario. Anteriormente era más la joyería eh, fina, digamos que todos los accesorios en plata, en oro, pues eran como para toda ocasión. Ahora la bisutería va muy a tono o en contraste de las prendas de vestir y es un complemento más del, del vestuario. Esto hace que, que sea una moda fugaz. ya. Pero también puede que algunas joyas de bisutería, así como los, lo es el oro o como es la plata, pueden ser también clásicas. Entonces digamos que juegan esos dos esos dos componentes eh, que son importantes, el hecho de que la, la, la bisutería sea una moda fugaz pues es un, es un eh, eh, una gran ventaja, dado que le da al negocio pues una obsolescencia, ¿qué quiere decir esto? que las personas cada cierto tiempo tienen que eh, aperarse de nuevos eh, accesorios, bien sea porque la moda cambió, bien sea porque cambió su, su ajuar, su, su su closet, pues, su ropa, su vestuario, entonces siempre tiene que ir a tono o, o, en, o, en, o en moda, ¿ya? Entonces, eso es una de las grandes ventajas que tiene este negocio, es muy dinámico. Y también hay otra bisutería, de pronto, que, que es mucho más duradera, que eh, digamos que esa la podemos llamar como la, la clásica, ya ya con, utilizando de pronto materiales eh, como la plata, eh, que tengan una mayor duración. Eh, materiales o, o diseños to, toda ocasión ¿ya? Eh, que se puedan usar en, en diversos momentos eso haría que la bisutería fuera eh, clásica bueno una de las grandes ventajas es que el hombre se, y la humanidad se viene eh, eh, colocando accesorios desde tiempos prehistóricos ya es la accesor usar accesorios nunca va a pasar de moda ¿ya? siempre una persona que la moda sea maximalista, minimalista, eso puede cambiar, pero siempre hay un accesorio. ¿ya? Eh, y ahora, pues, co con un ingrediente adicional, y es que los hombres están empezando a usar también accesorios. De hecho, el hombre en, en, en la humanidad, en la historia de la humanidad, siempre ha usado accesorios. El, el género masculino, eh, es, es mucho más del género femenino usar accesorios, pero el género masculino, digamos que también lo usa pero pues, digamos que es mucho más duradera y no es tan fugaz esa moda como lo viene siendo en la moda en las mujeres. Y pues digamos que eh, otra de las grandes ventajas es que genera una gran rentabilidad, ya eh, dependiendo de, de por dónde nos eh, incurramos o por dónde emprendamos es un negocio que realmente es rentable. Eh, cada uno de estos puntos, pues yo lo voy a ampliar en las siguientes eh, diapositivas que les quiero compartir bueno, eh, por último pues, digamos que la bisutería no requiere una gran una gran destreza pero sí de pronto habilidades de motricidad fina ¿ya? Eh, hay las personas que de pronto no sean buenas con las manos pues difícilmente se van a poder eh, incursionar en este, en este negocio, aunque hay un tipo de bisutería que también aplicaría para ese tipo de personas y de eso les le voy a hablar un poco más adelante. Ok, sigamos entonces. Eh, esperemos que me cargue acá la, la siguiente diapositiva. Bueno, en, los siguientes pasos que les, de los cuales les voy a hablar es eh, con respecto a la bisutería o como las diferentes etapas que se viven en el negocio de la bisutería. No sé qué le pasó aquí a la presentación que les tengo, que les tengo preparada, se me bloqueó. Pero la siguiente etapa pues, es, es la definición como del modelo de negocio, de por dónde vamos a emprender en el negocio de la bisutería. Listo, entonces, definir el modelo de negocio. En, en, en la definición del modelo de negocio eh, hay una metodología que les recomiendo a todas las personas que vayan a emprender cualquier negocio, no solamente bisutería. Y es la metodología del modelo Canvas. ¿Ya? Eh, esto es un, una plantilla. Eh, si quiere, les le sugiero que tomen nota. Eh, en esa plantilla, pues uno define todo, cada uno de estos puntos de los cuales vamos a hablar, de establecer la propuesta de valor. ¿Ya? O sea, ¿qué voy a lograr o qué estoy buscando yo satisfacer? ¿Qué necesidad, qué dolor, qué tipo de bisutería es la que yo quiero realizar eh, eh, para definir pues, mi propuesta de valor? Eh, en cuanto a lo que yo voy a, a, a diseñar, describir el tipo de clientes potenciales, si yo voy a hacer bisutería para la, las personas eh, de oficinas, si voy a hacer bisutería para niñas, si voy a hacer bisutería para hombres, eh, eh, si, si voy a hacer cierto tipo de bisutería, si solamente me voy a dedicar a aretes, si solamente me voy a dedicar a, a collares, entonces eso es muy, muy importante definirlo cuando uno está eh, estableciendo como las pautas o el, o el modelo de negocio el cual por el cual me voy a, voy, se va a emprender porque el, pues la bisutería tiene muchos una de las ventajas que tiene es que tiene un, un horizonte muy, muy amplio los canales de distribución o sea, cómo, cómo voy a hacer llegar el, por, mi producto a, tra, a mis clientes finales lo voy a hacer a través de boutiques voy a hacerlo a través de vendedores o personas que, que realicen ventas lo voy a hacer a través de un catálogo lo voy a hacer a través de una página web a, utilizando Instagram ya, todo ese tipo de cosas, uno las tiene que mapear o las tiene que definir. Eh, la relación con el cliente, ¿cómo, cómo vamos a hacer para, para enamorar y captar a los clientes? La bisutería es un, digamos que dentro del, de todo lo que nosotros hemos observado durante todos estos años, se mueve mucho en el negocio del regalo, entonces la parte del empaque es, es algo súper importante. No es, no es tanto el contenido muchas veces, sino cómo lo entregamos, eh, o, o, o qué temas están relacionados con, con la bisutería, ya, eh, qué tipo de empaques, qué tipo de mensajes se entrega junto con, con el accesorio. Eso es muy muy importante eh, de cómo lo se va a manejar. ¿Cuáles serán las fuentes de ingreso O sea, cómo voy a recibir yo el dinero. A través de terceros, le voy a vender, voy a hacer al mayor, voy a hacer bisutería al por mayor, voy a hacerlo directamente a través de mis canales propios. Eso es bien importante definirlo. Eh, ¿Qué actividades de mercadeo, qué, qué, qué es lo que yo tengo que realizar para lograr ese tipo de... de eh, para hacer llegar ese, ese producto al, a mi cliente final? Los recursos que voy a necesitar, tanto personas como financieros. Eso es muy, muy importante definirlo. Eh, ¿Quién es, Si voy a tener socios no solamente a, a, en el negocio de emprendimiento, sino también qué socios comerciales o qué socios estratégicos, cuáles son mis proveedores principales, porque no necesariamente tienen que tener una, una sociedad o uno habla de una sociedad en, en que los dos emprendan un negocio, ¿no? yo tengo que hablar de socios comerciales y este punto se refiere mucho a eso, cuáles son los socios comerciales que yo voy a manejar, cuáles son las alianzas estratégicas que yo voy a establecer para poder sacar adelante mi, mi emprendimiento y los costos que se va a generar ¿ya? entonces estos puntos adicionales o lo que vamos a, a, a hablar aquí en adelante pues toca cada una de esas partes entonces dentro de la definición del modelo de negocio eh, es muy importante definir la línea de bisutería que voy a comercializar hay dos formas de hacerlo uno es haciendo producción propia ¿ya? yo hago toda la parte de diseño la parte de compra de insumos la parte de manufactura todo eso me encargo yo, o yo como emprendedor, pues la persona que vaya a emprender. Eh, y esta, digamos, que es la, la que eh, permite generar un mayor margen de utilidad. ¿ya? Eh, son un, márgenes pues, que se han calculado de, de que si un, un producto puede generar un margen de hasta del 500%. ¿ya? Y producción de terceros es otro modelo de negocio pues, que de pronto no es tan rentable, sí de menor riesgo. Digamos que puede ser de menor riesgo porque eh, uno de los modelos es a través de un catálogo, o sea, yo no tengo un inventario físico con el cual yo me, com me comprometa, sino que yo vendo a través de un catálogo, por ejemplo, como de las, estas grandes compañías como Jambal, como Esica como eh, Dupré, eh, que yo hago una oferta eh, persona a persona a través de una visita comercial donde muestro el producto y pues esta me genera unos márgenes un poco inferiores es menor riesgo, eh, otro modelo es a través de vender joyas de otros diseñadores. Y eh, uno de los puntos también a definir son los tipos de accesorios a comercializar, lo que hablábamos ahora en el modelo Canvas, en la definición del modelo Canvas. O sea, eh, si va a ser arete, si va a ser collar. Ok, entonces dentro del modelo de, de producción propia, hablábamos en el punto anterior, en la, en la diapositiva anterior, que hay dos tipos de, de modelos, si yo lo hago, eh, si yo comercializo insumos de terceros o decido emprender con ar, armando yo mis propios accesorios, eh, dentro del negocio de la bisutería, y esta definición no la hemos hecho nosotros, sino que la hizo una gran empresa que nosotros representamos, que es Swarovski, eh, Ahí hay dos, dos, tipos de, dos tipos de personas o dos tipos de creadores o de diseñadores. Uno que es el creador, que ellos han definido como creador, y es el diseñador que de pronto no utiliza grandes técnicas de bisutería, sino que hace más que toda la parte de ensamble, o sea, hace bisutería de, muy sencilla de dos, tres pasos, que hace un accesorio con, ensamblando tres piezas, digamos que aquí en la en la, en la foto del, del, de la parte de atrás de, de la diapositiva se puede ver este tipo de diseño. Simplemente yo ensamblo unas piezas, no, no aplico unas técnicas de bisutería muy complejas. Eh, y el otro es el especialista. El especialista es, es ese creador que ya aplica unas técnicas un poco más eh, complejas, más difíciles, eh, y que cada uno de estos dos modelos... De, de diseñador pues tiene sus ventajas ya digamos el creador es el, el, el que hace accesorios de fácil ensamble o sea eh, hace diseños a partir diseña a partir de materiales no a través de técnicas eh, a través de tramas a través de de pronto complejidades utiliza materiales eh, semi elaborados ya y básicamente lo que está haciendo es ensamblando, uniendo piezas, y eso tiene una parte creativa bien importante porque hay que tener gusto de pronto por, por mezclar materiales y por mezclar colores ya esa es la habilidad eh, que se requiere en ese, en ese sentido eh, por, por ser una, una bisutería de ensamble pues tiene un bajo costo de mano de obra ya, eh, hacer un accesorio de este tipo pues básicamente se puede demorar, no sé, tres minutos una vez ya se tenga concebido el, el diseño, la parte más compleja es, es la parte de pensar o, o de mezclar esos diferentes tipos de materiales, pero una vez hecho eso, eh, básicamente, el, eh, pues el, una vez hecho el diseño, pues replicarlo, hacer cosas similares, pues toma realmente muy poco tiempo y por lo tanto pues tiene unos, unos bajos costos de mano de obra. ¿Qué tipo de materiales son los que más se usan en este tipo de accesorios? Eh, accesorios de ensamble, las piedras naturales, todas las que sean, to, todo material que tenga doble perforación, básicamente, eh, porque una de las técnicas que más se utiliza es la técnica de ensartado, eh, accesorios en golf, por ejemplo, todo lo que son pendientes, todo lo que son dijes, portadijes, ya esto simplemente es uno pasar productos, bien sea por la cadena, bien sea por el alambre, bien sea por el cordón de cuero, eh, y ir creando la, la, la pieza de bisutería el, el collar, el arete eh, la tobillera eh, el Swarovski es un producto que se presta muchísimo para esto y aquí hay un dato importante y es que cuando se utilizan materiales de Swarovski en, en, en productos de diseño el valor percibido de la pieza se puede incrementar hasta un 67% esto también es parte de la investigación que ha hecho eh, Swarovski se puede cobrar más ya ¿por qué? porque tiene Swarovski simplemente ustedes vayan a una de las boutiques de Swarovski y pregunten cuánto cuesta una pieza hecha con los cristales de Swarovski, esa es marca Swarovski ya digamos que acá no podemos hablar de que el accesorio es marca Swarovski pero sí tiene componentes de Swarovski y eso incrementa mucho el valor percibido y el Swarovski es un muy buen producto para eh, emplear en este tipo de accesorios, de hecho el el, el cristal o los cristales que ustedes ven en la parte posterior del, de esta diapositiva son cristales de Swarovski con settings. ¿Ya? Settings son esas cajas que reciben el, el cristal y que pues, no requerimos una máquina para cerrarlo, sino que simplemente con, con una herramienta de mano podemos, podemos cerrar los, la, los, las uñas de esos para contener los cristales. Eh, el poliéster, las borlas, las cadenas armadas todo lo que son bits, o sea, todo lo que tenga perforación, los herrajes, son la mayoría de, de este tipo de materiales que, que se usan para el, eh, hacer bisutería de tres pasos, bisutería de creador, bisutería fácil de ensamblar, ¿ya? Ese es un modelo de negocio. ¿Qué técnicas son las más usadas? Ensartado, pegado, seteado, seteado es esto que están viendo ustedes acá al fondo. Eh, el tipo de precio al cual yo ofrezco estos productos, pues no puede ser un precio muy elevado, a no ser de pronto que utilicemos Swarovski eh, si utilizamos nosotros por ejemplo cristales de Swarovski o productos de muy buen pal valor percibido, yo puedo generar un una mayor rentabilidad ya eh, y son productos pues que generan una, una buena rentabilidad listo, vamos al siguiente modelo que es el de especialista ya, estamos hablando de qué tipo de accesorios hacer en el tema de emprendimiento para ser exitoso, ya entonces yo, para recapitular un poco una vez yo tenga definido mi modelo de negocio, yo tengo que entrar a escoger por qué línea me voy a ir si voy a hacer accesorios muy elaborados, si tengo la, las, las habilidades, o tengo las personas que me, que me hagan esa, esa mano de obra, o me voy por un accesorio mucho más light, mucho más fácil de ensamblar bueno el otro es el, el, el tipo de diseñador especialista este cuál es este es el, es el donde los accesorios eh, requieren unas técnicas eh, especializadas para en, en bisutería ya por ejemplo tejidos por ejemplo su aquí más adelante vamos a hablar de de ese tipo de técnicas que se usan en este modelo eh, estas piezas eh, pues tienen un mayor costo de mano de obra en razón a que eh, pues son más complejas de, de elaborar, voy a, ten, a, a requerir una, una mano de obra más calificada, personas que sepan de la técnica, eh, si yo les pago a destajo por diseño, pues estas personas eh, para hacer esos accesorios van a tomar un mayor tiempo, y el tiempo es dinero, entonces me van a cobrar más, ¿ya? o si yo las voy a capacitar, les voy a enseñar igual, eh, pues tengo que lograr que en el menor tiempo posible me hagan la mayor cantidad de accesorios, eh, requiere un mayor tiempo de fabricación son diseños a partir de técnica en, en la bisutería de creador de ensamble digamos que el, el diseño viene desde los materiales acá bien pues obviamente los materiales son importantes pero digamos que eh, prima más la técnica prima más el diseño que yo pueda hacer con la técnica que conozco o que manejo ya eh, ¿Qué tipo de materiales se usan? Pues todo lo que son mostacillas, eh, en nuestro caso pues hablamos de Miyuki, que es lo que manejamos, que comercializamos, accesorios en golfi, alambres en golfi, todo lo que es alambrismo, chatones, chatones son esos cristalitos, esos brillos que tienen forma de, de diamante o imitación diamante, eh, ese producto se utiliza mucho en, en una técnica que se llama eh, Ceralum, que es eh, seteado en masilla, eh, cordones, técnicas en, como el macramé como, como touch utilizan mucho la parte de cordones requiere herramientas más especializadas acá no, no con esas tres herramientas básicas podemos armar o podemos hacer este tipo de accesorios no, acá re, requerimos ya unas herramientas un poco más complejas, más especializadas por ejemplo en el caso de alambrismo requiere una gama de, de herramientas mucho más especializada. en el caso de tejidos pues requiere por lo menos un telar o otro tipo de herramientas, agujas, hilos bueno Swarovski también entra dentro de los materiales que se pueden llegar a usar sobre todo los materiales con los cuales se hacen también tejidos o como las cuentas bueno qué técnicas son usadas en, en, en este modelo de, de, de creador o de, perdón, de diseñador especialista tejidos ya hablamos que se hagan con mostacillas en nuestro caso como les digo hablamos de Miyuki que es lo que manejamos peyote, ladrillo, telar eh, macramé, en todo el caso de cordones, la técnica de alambrismo, eh, punto peruano que también tiene que ver con, con una técnica de alambrismo, pues sobre todo como tejido con aguja y alambre, eh, con alambres muy muy finos, soutache, es una técnica eh, de origen eh, francés muy muy bonita, eh, aquí en Colombia no mucha gente lo trabaja pero es una técnica que, que hace unas cosas espectaculares, eh, crystal clay Crystal clay, clay que es eh, Es setear cristales A cualquier superficie Bien sea un metal, bien sea un, un, Una piedra natural eh, No sé si ustedes han visto ha escuchado, Han escuchado hablar sobre Esas bolitas de fuego que anteriormente había O que, o que encontramos. Eso es crystal clay Es como una especie de plastilina epóxica Que se utiliza donde uno coloca Unos cristales Esa, esa, esa plastilina se endurece y con esa, esa técnica se utiliza para hacer cosas preciosas ¿ya? Eh, Swarovski tiene un, una, una masilla muy especial que es Ceralun eh, y los cristales de Swarovski pues tienen gran brillo entonces se pueden hacer cosas muy, muy, muy espectaculares con esto crochet tejido con alambres también se maneja muchísimo incluso tejido con, con cordones y cristalizando esos cordones o colocándole o colgándole cuentas bueno, ¿qué, qué, ¿qué ventajas tiene este tipo de bisutería o, o, o, o el diseñador que haga este tipo de bisutería? Pues va, va a poder tener una mayor diferenciación eh, porque puede personalizar más la pieza. Obviamente en el sentido de que las piezas sean más especiales pues hay que cobrar más porque ya el tema de replicar el diseño o el proceso creativo pues va a tomar más tiempo y el tiempo es dinero y eso es como que una de las cosas que muchas veces los emprendedores no solamente en bisutería sino en muchos, en muchos campos no tienen en cuenta y es el valor del dinero el valor del tiempo perdón, el tiempo cuesta mucho ¿ya? y el tiempo no lo podemos devolver el tiempo que perdimos ya eh, no lo podemos recuperar y, el, eh, y eso muy, muy pocas personas lo, lo monetizan eh, por este tipo de bisutería puedo cobrar precios más altos pero esto no significa de que sea más rentable en algunos casos, si yo utilizo unos materiales muy especiales eh, y hago unas joyas de ensamble muy, muy favorables, digamos que la bisutería de creador, la bisutería de tres pasos de ensamble puede ser muy, muy, mucho más rentable que esta. ¿ya? Porque muchas veces esta, eh, el costo de elaboración puede ser, puede ser más alto, pero pues esta es mucho más especial. Entonces hay una balanza ahí que tienen que colocar... Los creadores y también el cliente tienen que conocer muy bien su cliente de qué, por qué está dispuesto a pagar y por qué está dispuesto a pagar más. Este tipo de bisutería, pues, a, a nivel del exterior, es muy apetecida y, paga, y se paga muy bien. Aquí en Colombia eh, los mismos artesanos se han encargado de, de perratearla, por lo que les digo. Cobran, son, de pronto algunos son demasiado hábiles, no toman mucho tiempo en fabricar o en hacer réplica, replicar después pues la técnica y, y, no, y, y subvaloran el valor de ese tiempo que, y el valor de, esa ar, de ese arte. ¿ya? Y eso, eso es, pues la verdad, a nosotros muchas veces nos da tristeza ver este tipo de cosas. Bueno, seguimos. Bueno, eh, aquí quiero hacer un paréntesis. Yo sé que dentro de las charlas que ha, ha eh, trabajado Doña Sonia, eh, se ha trabajado este tema del, del costeo, creo que la presentación anterior eh, habló mucho de, este, de, de cómo establecer los precios, pero pues les quiero hablar rápidamente sobre esto. El tema de rentabilidad eh, o el tema de precio, nosotros eh, cuando colocamos precio en nuestros productos lo podemos hacer de dos formas, una por valor percibido y esto es lo que muchas empresas eh, muchas veces utilizan como método para, para colocar los precios, que es el valor percibido, cuánto una persona puede estar dispuesta a pagar por mi accesorio, cuánto eh, parece costar, y, y para esto pues es muy importante utilizar materiales eh, muy aparentes, pero de un precio moderado, ¿ya? porque yo puedo cobrar más por, esos, por ese tipo de, de accesorios, No, digamos que ahí no tengo que tener en cuenta cuál es mi costo, ¿ya? no solamente los materiales, sino la de mano de obra, de empaque, ¿Ya? Pero ya el tema del precio no lo saco con una fórmula, sino de pronto por un valor de mercado. ¿En cuánto está el producto en el mercado? eso Es algo que yo tengo que tener en cuenta. No siempre uno coloca los costos o los precios de venta con base en eh, costos. Ya el costo lo tengo que tener en cuenta para yo no colocar un precio por debajo de mi costo porque va a perder dinero. Entonces es muy importante saberlo pero no es determinante muchas veces para establecer el precio, porque yo me tengo que ir al precio del mercado. ¿ya? Y en bisutería juega mucho este papel, el valor percibido. Cuando yo utilizo productos, por ejemplo, con Swarovski, el valor percibido del, del, del, del accesorio se incrementa, puedo cobrar más. Y ahí es donde viene el tema del 67% que yo puedo cobrar más por ese tipo de accesorios. Eh, y es importante saber cómo está el mercado ¿no? pues que yo, si yo voy a colocar un precio por encima de lo que está el mercado pues, pues difícilmente lo voy a vender si yo quiero establecer los precios eh, teniendo en cuenta eh, mis costos eh, pues aplico esta fórmula que el precio de venta es igual al costo de los materiales más el costo de la mano de obra más el empaque o sea sumo todo eso ¿Cuánto me costó mi ma los materiales? Si yo soy el que fabrico, yo tengo que colocarle un costo a, esa a ese tiempo y colocarlo ahí y sumarlo. Y el valor del empaque. El empaque es primordial, primordial en temas de bisutería. ¿ya? Porque no es, el es simplemente entregar un accesorio en una bolsa. Eso de pronto no tiene gran significado. Yo tengo que armarle como una historia o un empaque muy, muy, muy... Eh... Eh, atractivo al, al, al accesorio para poder eh, también que el valor percibido se, se incremente eh, esta suma de, de costos lo divido entre el 1 menos el porcentaje de margen por ejemplo si, si un producto hacerlo me cuesta eh, no sé, dos mil pesos por, por, por, por, por colocar un ejemplo y yo me quiero ganar el 60% ¿Ya? Entonces yo divido esos 2.000 entre 1 menos 60%, o sea, lo divido entre 0.4. O sea que mi precio de venta va a ser 5.000. Ese va a ser el precio de venta que yo voy a establecer para vender mi producto. Eh, muchas personas cometen el error de multiplicar los costos por 1 más el margen. Eso es un error y por eso muchas personas pierden dinero y simplemente hagan este ejercicio, coloquen los mismos 2000 pesos, lo multiplican por 1 más el 60% ya, entonces si ustedes cogen eso, hacen esta operación 2000 por 1.6, el precio de venta sería 3200 supuestamente ustedes ganaron ganado el 60% ¿qué quiere decir? que si ustedes van a dar un descuento del 60% pues el precio o el de venta les debería dar esos 2.000 pesos de costo, ¿cierto? Pero cuando ustedes aplican esta fórmula, ya ese precio de venta le va a dar inferior a su costo. Entonces, hagamos el ejercicio. Multipliquemos los 3.200 pesos que es producto de multiplicar 2.000 por 1 más 0.6. Le voy a quitar el 60%, o sea, lo multiplico por .4, Porque voy a dar una promoción porque voy a liquidar el inventario y quiero recuperar mis costos supuestamente en el papel entonces lo multiplico por .4, eso me da 2.000 por 1.6 3.200 por .4, me da 1.280 quiere decir que yo por un problema de matemática estoy perdiendo 720 pesos en cada accesorio y eso le pasa a muchas personas ¿ya? porque aplican mal la fórmula del precio entonces es muy importante, no sé, desafortunadamente no pude ver la presentación de cómo calcular los, los, los, los precios eh, de la anterior presentación, pero pues les dejo esto y espero que les ayude para que sus, sus negocios sean rentables ¿ya? y no pierdan dinero porque muchas personas pierden dinero en este sentido. Entonces recordemos, uno, dos formas de colocar el precio, uno es por valor percibido, y la otra y el valor de percibido yo tengo que tener en cuenta el mercado o sea los precios de mercado y la otra forma es hacerlo eh, con esta fórmula que les estoy mostrando que es la fórmula para, correcta para calcular mis precios de venta y en ellos dentro de mis costos tengo que tener en cuenta el, el valor del tiempo listo, ¿cómo emprender? ¿cómo aprender? Es, es una de las grandes preguntas que siempre nos hacen eh, miren, la, la forma más fácil y que hay cantidad de contenidos no solamente para aprender bisutería, sino para aprender cualquier cosa que uno quiera aprender, es YouTube ¿ya? Y, y Pinterest. y usted colocan en, en YouTube cómo hacer su touch, le salen N cantidad de videos, algunos con mejor calidad que otros, ¿ya? algunos más detallados que otros, pero ya es de cada quien que le corresponde empezar a, a, a, a revisar y mirar de pronto qué tipo, de, eh, de, qué tipo de, de, de, de, de video se acomoda mejor a lo que quiera aprender. Pinterest también tiene muchos esquemas, ya muchos paso a paso. También es una muy buena herramienta para aprender. Ustedes en Pinterest, en, en la caja de búsqueda de Pinterest, colocan, por ejemplo, Miyuki, Delica, collares, y le salen cualquier cantidad de diseños para inspirarse, para... Adaptar diseños es una excelente herramienta Pinterest para mirar de pronto tipos de, de, de, de, de cosas. Para, para uno, no quiero, no quiero decir fusilar, porque eh, copiar lo mismo que otro ya hizo, pues no tiene tanta gracia. Es, el, el hecho es uno mirar un producto, inspirarse con él y mejorarlo. Yo creería que eso es así. Hacen los muchos, muchas personas exitosas aplican ese modelo muchos, muy pocos, realmente tienen el, la inspiración divina de crear y de hacer algo novedoso. Es mi opinión. Hay muchas personas que son muy celosas con sus diseños, pero pues esas mismas personas muchas veces han copiado a otros o se han inspirado en otros. Entonces, eh, ahí como que uno dice, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Qué criterios estoy aplicando? Pero, bueno, no va a juzgar eso. Eh, es de cada quien. Otra forma es el Club de Creadores Carlos. El Club de Creadores, Carol, es. Ustedes pueden entrar a, a nuestra página web y acá pueden encontrar en esta parte el Club de Creadores. ¿Qué es el Club de Creadores? Es una comunidad de talleristas que nosotros como empresa hemos querido liderar, donde nosotros no somos intermediarios. ya Eso es lo principal. El hecho de que ustedes contacten una, una profesora por acá no significa que les va a costar más porque nosotros nos vamos a quedar con dinero o con, o con un valor ahí no, no nos interesa a nosotros como empresa no nos interesa eso dentro de, de las cosas que nosotros hemos hecho de, dentro de las alianzas que hemos hecho hemos creado esta comunidad donde queremos beneficiarnos todos y es que a través de una alianza con varias talleristas que manejan diversas técnicas y esto va más que todo para ese diseñador o esa persona que quiera empezar a aprender con, con técnicas más elaboradas eh, pueden contactar los profesores a través de esta página nosotros acá hemos dispuesto eh, un botón para que se contacten directamente con cada diseñador en whatsapp y acá eh, otro botón que dice ver proyectos que por lo general pues los va a llevar al instagram de cada uno de los creadores para que ustedes vean eh, lo que esas personas han hecho y si se acomoda a lo que ustedes quieren aprender entonces, esta, esta comunidad, eh, real, ustedes ya cuadran con cada una de las profesoras eh, el tiempo, el espacio, el valor, ya de lo que, lo que cada una de estas profesoras les va a cobrar eh, por darle clases a pantalla a pantalla. Muchas de ellas tienen unos modelos bien interesantes, incluso con, con videos. Eh, y con asistencia a través de WhatsApp o a través de llamadas telefónicas, pero digamos que durante esta pandemia eh, eh, se formalizó más esta, esta alianza con, con todas estas creadores y el aprendizaje online, ya el aprendizaje pantalla a pantalla, pues ganó gran, gran relevancia y yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido a través de ese medio. Yo en lo personal, eh, con el tema de cocina, o sea, yo para... para durante esta pandemia me tocó cocinar bastante y, y descubrí que me gustaba mucho el tema de cocina durante todo este este tiempo eh, empecé siguiendo recetas de cocina pero ahora eh, estoy estudiando cocina ya de una forma formal porque quiero aprender a crear ya aprender a crear recetas y eso pues no lo voy a lograr siguiendo recetas de youtube porque no entiendo el porqué de las cosas con las profesoras, pues ustedes van a poder aprender esas técnicas desde lo básico para que ustedes también puedan aprender a crear sus propios accesorios. Entonces, les ofrecemos eh, la comunidad de creadores Carol. Eh, son una buena cantidad de personas que manejan diversas técnicas: sutás, alambrismo, eh, tejidos, eh, bueno, punto peruano, macramé, bueno. Ya a ustedes eh, los invitamos a que a que revisen cada una de estas personas y qué pueden aprender con, con cada uno de ellos. Nuestra visión es crear una comunidad a nivel de Latinoamérica. Estamos eh, apuntando a eso y ojalá pues yo sé que con, con esfuerzo y con trabajo lo vamos a lograr. Listo. Eh, esto entonces es eh, cómo calcular. Precios, ya se los mencioné. Eh, Cómo aprender. YouTube tiene una, u, una bandeja de contenidos, pero impresionante en lo que quieran aprender. Pero si ya quieren profundizar, háganlo con profesores. ¿ya? Háganlo con profesores que realmente eh, es muy barato lo que cobran, que yo me, yo, yo me quedo aterrado pues, de, lo, de lo barato de que, que, que, que es con ellas a aprender, eh, y, y las, hay personas demasiado talentosas dentro de esta comunidad. Bueno, sigamos. El segundo punto, y ya aquí voy a, a agilizar un poco más la presentación, es determinar el presupuesto inicial. ¿Qué tengo que tener en cuenta yo? Una vez ya haya establecido qué tipo de accesorios voy a hacer, si son de ensamble, si son ya mucho más detallados, eh, el tipo de empaque, lo que les he mencionado ahora, es súper importante qué tipo de publicidad voy a hacer, si voy a hacer a destinar un, un dinero para publicidad en Instagram, en Facebook, en Volantes, en, en, en Google. Es muy importante eh, que todos tengan en cuenta de que hacer publicidad en estos medios, si uno la segmenta de la forma adecuada, no es costoso. Ya uno puede hacer eh, colocar presupuestos para Ciertas publicaciones y colocarle 5 mil pesos. Ya toca es medir el retorno. Bueno, yo invertí 5 mil pesos, pero ¿cuánto vendí? Porque si yo empiezo a hacer 5 mil pesos por cada accesorio que vaya a, a promocionar, pero no vendo nada, pues estoy botando la plata. entonces Es muy importante que cada vez que ustedes hagan una inversión en publicidad, midan el retorno. Eh, la fotografía es bien importante. Si ustedes eh, hacen muchos esfuerzos en Instagram y no están desarrollando un, un sitio propio, eh, pues ese esfuerzo se va a perder en algún momento. Entonces lo mejor es proyectarse y empezar a pensar en un sitio web. Y ahora, cuando ustedes vayan a abrir un sitio web, no piensen en contratar a nadie. ¿ya? Eh, eh, No piensen en contratar una persona que les diseñe una página web, no. Ya hay muchas plantillas eh, muy económicas. Eh, nosotros recomendamos unas que se llama Tienda Nube, otra que se llama Jump Seller, pero hay otras. Pero pues para nosotros esas dos son como las más eh, favorables, que se pueden integrar incluso con Marketplace y que a uno le tienen un costo de entre 60, 120 mil, 200 mil pesos, 300 mil pesos, dependiendo de lo que uno quiera lograr a través de estas eh, páginas. Pero piensen en una página web, ya es muy fácil y muy barato ya manejar una página web. Entonces, eso es como uno de los factores claves de, de éxito en, dentro del emprendimiento de bisutería. Bueno, sigamos, selección de proveedores. En la parte de atrás, en el background de la, de la, de la diapositiva, obviamente está nuestra página de carolshop.co. nosotros somos un, uno de los proveedores. Pero eh, digamos que estos puntos de aquí son como bien importantes... Eh, tener en cuenta en el momento de seleccionar un proveedor y es la calidad de los productos ¿ya? Eh, si ustedes utilizan productos que no sean de buena calidad en algún momento pues eso les va a generar unos sobrecostos que muchas veces las personas no, no, no calculan muchas veces las personas eh, toman decisiones con base en precio sin tener en cuenta la calidad y eh, no hacen cálculos o cuentas del desperdicio que, que se puede llegar a, a generar no solo en material sino en tiempo y vuelve y juega el tiempo acá eh, las garantías que te puedan ofrecer esos proveedores en los materiales que te suministran eh, precios favorables ya que manejen unos precios eh, favorables eh, cantidades exigidas que no te, que para poderte dar esos precios no te exijan unos grandes volúmenes de compra uno como emprendedor se tiene que cuidar mucho del tema de inventario porque a uno la, la utilidad no se le puede quedar en el inventario de eso nos tenemos que ocupar nosotros, los proveedores. Nosotros somos los que tenemos que tener los inventarios para poder atender la, la, la, la demanda. Eh, pero pues la idea no es que usted como emprendedor se llene de una cantidad de pepas que después no sepa qué hacer con ellas. Eh, facilidad de compra. Facilidad de compra es si tiene canales electrónicos, si tiene un buen tema de servicio al cliente. O sea, ¿cómo, cómo yo puedo comprar de una forma fácil? Porque eso también le está generando un ahorro en tiempo al emprendedor, no tiene que desplazarse, no tiene que gastar un tiquete, no tiene que ir a coger un bus y quedarse toda una mañana, a soportarse no sé cuántos trancones para ir y comprar los materiales, lo puede hacer a través de, de, de una página web o a través de un medio de WhatsApp, si esta, si esta empresa no tiene una página web pues ya tendrá que tener dispuesta eh, eh, una forma de poder eh, eh, hacer llegar esos materiales a, a sus clientes eh, organización en la información suministrada esto es clave ¿ya? y es, es muy importante para usted como emprendedor saber cuánto le cuesta cuánto es el costo unitario de cada producto para poder colocar el precio si usted no no, no, no tiene fácilmente cómo costear cuántos son las cantidades que lleva cada insumo, cada accesorio que está diseñando para colocarlo en esa fórmula y colocar un precio de venta que no vaya a perder dinero, pues usted se ahorra, se, se arriesga a perder dinero. Entonces es muy importante que su proveedor le entregue una factura con toda la información que usted requiere para poder que se le facilite. Y adicional, para recibir y puntear esa mercancía que usted está recibiendo. Tenga en cuenta eso, porque cuánto tiempo se gasta usted recibiendo y tratando de identificar cuáles son los materiales o los productos que ha comprado. Ya, ¿Cómo le determina usted el costo? Ahí se pueden cometer muchos errores. Entonces, es muy importante tener eso en cuenta en el momento de seleccionar un proveedor. No, el proveedor no solamente es el, el, el que le vende los insumos, también la compañía de, de transporte. ¿no? Entonces, tiene que escoger una... Si usted va a vender eh, a nivel de la ciudad, pues un mensajero urbano, o si va a vender a intermunicipal, pues una compañía de transporte que le, que le lleve los productos a a otros municipios o a otras ciudades eh, y también cuánta es la tarifa que esa empresa le puede llegar a cobrar eh, todo esto pues lo que les permite a ustedes son ahorros en costos no solo precio, ustedes no pueden mirar solamente el precio es, es si yo compro un, poco, un producto que sea un poco más costoso que otro yo tengo que definir qué, ese producto porque es más costoso, o sea, ¿qué, ¿qué me está resolviendo? ¿qué me está solucionando? disculpen un momento que es que me está... Me, está llamando, me están llamando acá y, y me toca eh, colocar mensajes de que no puedo contestar. Listo, entonces el tiempo es muy importante y el tiempo muchas veces, muchas personas no lo costean. Nosotros en Carol, eh, y, estos, y, y esto también es una, una, una invitación, un error que muchos emprendedores cometen, muchos emprendedores empiezan a trabajar en el tema de bisutería y eh, cuando van a comprar no se lo informan a, a, al proveedor o a la, a la tienda donde están comprando. Si ustedes hablan, si ustedes buscan una negociación con mejores precios, la mayoría, créanme que la mayoría pueden ofrecerles a ustedes mejores precios siempre cuando ustedes identifiquen y digan, mire, yo estoy emprendiendo en el tema de bisutería, me gustaría eh, comprarles un, eh, de forma regular, pero pues necesito que me colaboren con un mejor precio. Yo creería que muchos de, de, de esos proveedores les, les pueden ofrecer unos mejores precios. Nosotros en Carol tenemos algo que se llama el plan de fidelización. ¿ya? Y el plan de fidelización, ustedes lo van a poder ver acá en, en, en la página. Tenemos algo que dice clientes fieles. Nosotros manejamos dos tipos de planes de fidelización. Uno que llama tarjeta preferencial, que, hay que tener como toda la información. Creo que se desconectó esta, esta cuestión, entonces les voy a hablar aquí rápidamente nuevamente de, de clientes fieles. Ustedes van a poder entrar aquí en nuestra página, eh, nuestro plan de fidelización se llama clientes preferenciales y élite y ustedes van a poder ver todos los beneficios en, en esta parte. No les hablo de cada uno de ellos porque eh, pues se haría muy extensa la, la, la presentación y no es para esto. Eh, pero sí es bien importante que ustedes lo tengan en cuenta a la hora de que cuando vayan a comprar con nosotros, si están emprendiendo, hablen con nosotros, piden que, eh, pregunten por la tarjeta preferencial, que con ella se pueden beneficiar en mejor expresión. A nosotros nos interesa como empresa beneficiar a todos esos emprendedores, a todas las personas que, que tienen de la bisutería un negocio. Y si ustedes compran en otras tiendas, hablen traten de negociar eh, con, con esas tiendas eh, que les den mejores precios e identifiquense muchas veces como emprendedores cometemos ese error no no pedimos un mejor precio o simplemente preguntamos y no me lo puede dar más barato pero no, no justificamos no argumentamos por qué esa tienda o ese emprende o o, o, esa, o ese negocio le debería ofrecer un mejor precio a ustedes listo sigamos acá eh, eh, Listo, el punto 4 es promocionar tus productos. Eh, ¿Cómo hacerlo? A través de redes sociales, Instagram, Facebook. Eh, WhatsApp Business es súper importante. Eh, WhatsApp ya permite eh, incluso manejar un catálogo de productos. En, en... Disculpen un momento, ¿necesitas esto? Ok. Qué pena. Eh, les hablaba acerca de whatsapp business entonces whatsapp business ya permite incluso eh, tener un catálogo de productos Ya eh, permite respuestas predefinidas es muy importante que si usted está metido en, en cualquier emprendimiento pero estamos hablando del tema de bisutería, usted tenga configurada las respuestas a esas preguntas frecuentes en ese de whatsapp business por ejemplo los productos que ustedes más venden. Para nosotros, por ejemplo, es muy complicado como empresa utilizar una herramienta como WhatsApp Business a nivel de catálogo porque son demasiadas referencias las que manejamos. Pero para ustedes no lo es. ¿Por qué? Porque ustedes pueden colocar ahí los diseños o los productos que más venden. Y ustedes pueden configurar un catálogo en WhatsApp para vender a través de WhatsApp. ¿ya? Sin que tengan que estar mandando cada vez que les pregunten las mismas fotos eso es algo bien, bien importante eh, pueden armar un catálogo de productos bien sea físico o bien sea a través de imágenes ¿ya? es muy importante hacer esta parte una página web, ese catálogo de productos que ustedes hagan inicialmente en un PDF pues es, puede ser la base para, para eh, crear a futuro una página web y eh, también pueden eh, manejar toda la parte de de, para empezar siempre que uno empieza un negocio pues eh, su primer mercado son las personas que están alrededor de uno el entorno ya amigos referidos familiares compañeros de trabajo si es que tenemos de la bisutería una segunda fuente de ingresos ¿ya? Eh, vendedores podemos contratar personas vendedoras o pagar comisión ¿ya? a otros vendedores o eh, eh, manejar aquí el, el no sé qué pasó con, con, con mi ortografía pero pues corrijamos esto aquí porque es voz a voz ya no, no de voz a voz de, de, de voz de tú no entonces eh, esta es otra, otra gran eh, forma del tema del referido eh, es una, una muy buena forma también de nosotros empe empezar a, a, a vender listo por último y ya para terminar, la parte de servicio al cliente. WhatsApp entre, vuelve y juega, las redes sociales vuelve y juega también como, como una, una parte importante en temas de servicio. En WhatsApp, pues, si yo tengo un WhatsApp, pues lo tengo que estar atendiendo. Tengo que colocarle un horario. ya Yo no puedo tener eh, o permitir que el WhatsApp esté abierto las 24 horas del día. Ustedes tienen sus periodos de descanso, entonces ustedes establezcan en sus horarios eh, ¿A qué horas van a poder atender ese WhatsApp? Ojalá fuera una línea exclusiva para su negocio. Eso ya se puede manejar. El, igual el, el DM pues, de, o el inbox o el direct message de, de Instagram. Eh, muchas personas, eh, yo me quedo aterrado, eh, hacen publicaciones, eh, postean una cantidad de cosas, pero muchas veces no responden. Entonces, todo el esfuerzo que hicieron de la fotografía de, de, del desarrollo del, del, del, del accesorio toda esa parte de esfuerzo de marketing incluso muchas veces en presupuestos de publicidad se pierden cuando hacen una publicación y no responden ninguno de los comentarios o preguntas que las personas le hacen en la parte de abajo de la, de la eh, publicación o internamente por el inbox o por el DM de, de de instagram manden enlaces tanto por whatsapp como por eh, como por el, el, el dm ya eh, si miren aquí no lo coloqué pero ustedes pueden abrir una cuenta en mercado pago que es totalmente gratuita para que ustedes manden enlaces de pago y para que puedan realizar cobros ya Bancolombia igual también se ha convertido en una, una, una solución bastante importante porque muchas personas tienen Bancolombia y a través de la app de Bancolombia también es muy fácil recibir pagos, ¿ya? Pero, pero Mercado Pago también es una muy buena alternativa, si ya han, han, eh, tienen un nivel de emprendimiento un poco mayor, una plataforma de una pasarela de pagos como tu compra, nosotros utilizamos tu compra y nos va muy bien, tiene sus fallitas en algunas ocasiones, pero para nosotros es la más económica del mercado eh, y muy buena también eh, bueno entonces el messenger de facebook miren instagram y el messenger de, de facebook lo pueden atender directamente a través del, del inbox de, de facebook no tienen que manejar un teléfono por aquí y por el otro lado tener otra persona para que les maneje el messenger no todo eso, todo eso lo pueden trabajar desde el, las bandejas de entrada de facebook lo pueden hacer directamente siempre y cuando tengan conectado pues su instagram con su fanpage o con su con su eh, perfil de facebook eh, lo que les comentaba de las redes sociales garantías sobre los productos o por los servicios que ustedes eh, ofrecen ya es, es bien importante esta parte eh, si hay un producto que en algún momento pues eh, genera, eh, requiere una garantía por, por, por defectos del producto, listo. Si es por mal uso, pues tienen que pues, darle al cliente también la información de que, eh, pues, que el producto se dañó, no porque el producto sea malo, sino porque el uso que se le dio no sea el adecuado. Las instrucciones, por ejemplo, de que eh, no utilizar ni cremas ni perfumes cuando se usen accesorios es vital, o sea, en la mayoría de los productos de bisutería. Eh, tanto las cremas como los perfumes de gran, los materiales. Entonces, esa advertencia o esas, eh, esos, esos, esas eh, esos warnings, esas advertencias a los clientes, muchas veces nos olvidan. Es muy importante hacerlas. Eh, bueno, y por último, pues el CRM, que es lo que les mencionaba, es, es como un software que le permite a uno tener como una base de datos de todos esos clientes, eso te permite posteriormente hacer eh, aplicar estrategias de, de email marketing, eh, pero pues ya eso es otro, otro rollo pues que digamos que no es que sea fundamental para ser exitoso en, en este negocio. Yo creería que con estos puntos que les he mencionado eh, son como las, los, los pilares fundamentales para que esas ventajas de las cuales estábamos hablando de emprender en bisutería o por qué emprender en bisutería, pues tengan una probabilidad de éxito mayor. Por último, les quiero dejar esto: eh, la ley de economía naranja es algo bien importante. Eh, en este gobierno se viene impulsando la ley naranja, que es la ley 1834 del 2017. Aquí está el enlace, pues, o, o coloquen ley naranja en, en, en Google. Eh, la, la, la, el código CEU que identifica nuestra actividad comercial, es el 3210. ¿ya? Ese es como un código, una nomenclatura que utiliza la DIAN para las diferentes actividades comerciales, para el tema eh, de, de identificar los diferentes sectores eh, de la economía nacional. Eh, el, el, el código CIU corresponde al tema de fabricación de accesorios. Vamos a ver, no lo tengo aquí abierto. Eh, pero corresponde a todo el tema de fabricación y elaboración de accesorios de joyería y bisutería esa posición arancelaria posición CIU está cobijada por la ley naranja, qué quiere decir esto que si se presentan unos proyectos hasta creo que es antes de el 21 de diciembre del 2021 eh, las empresas que se consoliden van a poder estar exentas de renta durante siete años entonces si usted está considerando emprender en el tema de bisutería, hacerlo de una forma seria, pues prácticamente tiene un año para consolidar su negocio, formalizarlo, ¿ya? Eh, esto obviamente requiere unas, unos mínimos de inversión y una, una cantidad de personas empleadas para que eh, emprendan el negocio de la bisutería y esté exento de declarar renta durante siete años. Pues, eso es un ahorro gigantesco. Algo también adicional, dentro de los... Eh, las entidades del gobierno, hay mucho dinero a nivel de fondos de emprendimiento por los cuales ustedes pueden acceder para empezar proyectos de emprendimiento con el tema de bisutería. Y son dineros eh, que son cofinanciados, o sea, hay, son dineros que no tienen que devolver. Las gobernaciones, las alcaldías, ya muchas de estas eh, entidades gubernamentales tienen recursos disponibles. Para, las, para que las personas emprendan. Desafortunadamente, no digamos que no porque no le hagan suficiente difusión, eh, pero sí de pronto por desconocimiento de las personas o porque nos da pereza simplemente porque creemos que no nos van a asignar esos recursos. Muchas personas no se presentan y eso es lo que en algunos casos genera la corrupción de que cuando esos dineros están ahí y nadie los ha solicitado, pues los políticos pueden presentar proyectos chimbos y, y cogerse esa plata y bajarse esa plata eh, eh, que pudo beneficiar a muchas, a muchas personas. Entonces es, es bien importante que estemos atentos para este negocio para, y todo lo que sea emprendimiento, hay dinero, no solamente de, de este gobierno, sino desde el anterior. Hay, hay recursos disponibles que los cuales ustedes pues tienen que presentar unos proyectos para poder acceder a, a esos recursos. Listo, eh, y por último les quiero dejar esto de la guía empresarial, vamos aquí a hacer una cosita rápidamente para poder acceder al, al enlace, esta guía empresarial es un, un documento eh, que se creó en el año 2010, pero que creo que todavía está vigente, eh, y eh, maneja, son una serie de videos, duran alrededor de 22 minutos, donde ustedes pueden ahondar un poquito más, diga, no tan profundamente, pero sí buscar, ver, ver ese, esos videos y, y mirar eh, las razones de por qué emprender en el tema de la bisutería. Ya es una lista que hay en YouTube, yo. De pronto, pues, en este momento no puedo acceder. Si están haciendo algún comentario, no puedo acceder a verlos. Pero una vez termine esta esta presentación y y si queda grabada, eh, les voy a colocar los comentarios en la parte de abajo para que ustedes puedan ver o puedan acceder a estos enlaces. Es de, de verdad que es una lista de reproducción bien interesante que les invito a que la vean. Es creada por una empresa como la nuestra en México y fue un proyecto eh, auspiciado por el ministerio de, de trabajo en méxico con los cuales se generaron muchísimos empleos fue un proyecto en el año 2010 ¿ya? y pues aquí ustedes pueden, pueden ver eh, está como por, son como nueve capítulos muy cortos en total duran eh, 22 minutos donde ustedes pueden ver por qué eh, eh, o, o cómo pueden a, en, empezar en el negocio de la bisutería nosotros la llamamos la guía empresarial listo entonces pues no la vamos a ver porque tomaría mucho tiempo hacerlo pero pues sí les quiero mostrar eh, que, que la pueden ver eh, pueden buscarla en youtube como guía empresarial variedades y fantasías carol compañía limitada ahí se van a encontrar la lista de reproducción y van a poder ver todos esos videos. bueno eh, esto es lo que les quería compartir el día de hoy eh, agradeciendo a, a doña sonia por abrirnos el espacio en su grupo de visoterapia en este grupo, pues, eh, hay mucha interacción. Yo creo que los, de los grupos de bisutería eh, que existen, eh, pues, el mejor liderado es, es este. Eh, no porque Doña Sonia me haya invitado, sino porque pertenecemos a varios grupos y la verdad, Doña Sonia, eh, desinteresadamente, porque tener un grupo, pues, no genera, no genera dinero. Eh, a, a, ha tomado las riendas de este grupo y, y, y se lo ha echado al hombro eh, porque le gusta porque le, le, le gusta ayudar eh, y pues creo que muchas personas que eh, hacen parte del grupo se han beneficiado de ese liderazgo doña Sonia porque veo que se mueve muchísimo a nivel de, de, de, de, de, de proveedores, clientes de alumnos, profesores de materiales, de técnicas bueno es un grupo muy activo y muy dinámico y estas son las cosas pues que fortalecen como todo el ecosistema de emprendimiento del cual nosotros también hacemos parte. Entonces, muchísimas gracias a, para todos. Eh, si ha habido alguna interrupción dentro de la transmisión, pues les, les, ruego, les, les, les ofrezco muchas excusas. Eh, siempre uno quiere hacer esto de la mejor far, forma, pero pues depende de factores externos como la tecnología, como la conexión a a internet y espero pues que este contenido y esto que este tiempo que hemos querido compartir con ustedes haya sido de su agrado muchísimas gracias y estamos para servirles somos carol inspire and create anteriormente variedades y fantasías carol y nos pueden encontrar en en, en internet pueden, tenemos una página web que es carolshop.co un canal de youtube que nos pueden encontrar como variedades carol eh, nos pueden seguir en Instagram, nos pueden encontrar como carolshop.co y ahora estamos muy, muy eh, activos o vamos a estar muy activos o más activos en Pinterest. Ya hemos visto de que Pinterest es, es una, una buena red social donde muchas personas buscan información valiosa y queremos ofrecer ese tipo de información para ustedes. Muchísimas gracias y de nuevo Doña Sonia, muchísimas gracias por la invitación. Que estén muy bien.